y te pones de la con. Que te cojones? Hostia, el Fornite, tú. Por fin, por fin sirve de algo. Y espérate. La hatch está cerrada. La va a abrir. Sí, ¡Eh! Menos mal que es malo, eh. Son dos. Uno lleva tres tiros. ¿Te ha matado? No, no. Me mata uno, eh. Me matado el otro. Refrag. ¿Lo ha matado? Manda. No, no, lo ha matado, lo ha matado. Míralos. Qué felices. Ha abierto y ha cerrado el cabrón. A mierda que te vas. a entrado? Sí, sí que está. ¿no? Más o menos, pero bueno, aquí, aquí, aquí, voy a mi mi cama aquí, aquí, Elijes aquí, donde estamos? estamos el que que hemos raideado mira fíjate en el chat sí. pone Eli mira está ahí está el aquí, ahí Oye, van dos huevos. Hello, dude. Hello. How are you? ¡Oh, Dios! No, me ha matado otro. Les está diciendo que si van. Madre de Dios, qué cajao. A este cuando se desconecte le, le vamos a raidear, pero en plan que no le vamos a dejarlo. nada. Y mujer. Todo es para, eh. Yo tengo alguna. Mira, lo estoy viendo, ha salido, está por la parte derecha. Muertos, ¿no hay más? Ponle al más por toda la casa, va. Folle. Una sub con 17 balas tenía. Este Uy, con dos zombies, ¿no? Mm. Mm. qué pena. Ya ves. Cuidado que ahora vienen los compañeros Ah, que, que han reconstruido la casa Ah, que tenían maderita para mí Qué buena gente Tiene una chancha, ¿Quién ha recargado? Yo Mira qué haces ahí en medio, Guilla Que te van a meter una hostia que lo flipas Eh, para la No el gasterio. Bueno, ese sandbag no sé quién lo ha puesto, pero no, no puedo quitarlo. ¡Eh! Ya viene, viene, viene, viene. Uf, me ha reventado. Estoy que todo. No muerto. Voy a TP. Me siguen todos zombies. Me gustó. Otro me muerto. Pego, me TP, cuidado. Sí, sí. no, bueno, no se tepea. Gracias. Hemos, me he cargado dos ya, eh. Mateo y 6-9, creo que queda otro. No, quedan dos más lleva a ¿eh? Si, sí, si. Sí. Que le doy, muerto eh? Vuelto. Vale, espérate. Brotepea. Tres. Guantes. Ceto. Tienes cama, ¿no? Muerto uno. Muerto otro. Me queda uno. Vale, vale. Ese árbol de ahí de maple detrás. Está ahí, sí, está tío, ahí. Ese Es otro, es otro. No, no. Por la derecha creo que le pudiese esta Mate a uno, pero no asome, se muerto. Sería aceptado. Voy. Copia, pega eso. Sí, sí, lo no tengo copiado. Te, te estoy viendo, escribirlo O sea, escuchando. Bueno, ahí va. Que se puede vender aquí, aquí, aquí hay uno debajo, abajo, eh, aquí hay uno abajo muerto el de aquí abajo muerto ese de ahí también ya hay otro más, espera muerto bueno pillo mis balas bueno, que queda de ellas, porque vamos me ha desaparecido todo voy a cogerte las de sube, como sé coño, mis balas, dónde coño están ¿tú quieres tomar bui 17 ¡Adiós, oh, que tengo un duro! Eh, otro más detrás de ese árbol. Mira, mira, se ¿sí vienen desnudos, yo creo que tienen glitches. ¿Qué quieres? Otro muerto. Toma, espérate, quieres esto? Espérate, a ti. Dame todo lo que sea metal. Tú esto no quieres nada más, ¿no? No, no, no. Los pantalones eran míos. <risas> no, bueno, no, este, te los cambio por un cargo. Eh. Eh. Tío. Mira luego, no, se es quedan ¿Eh? ni todo el rato. Otro muerto. Pues te voy a poner aquí un sandbox. Gracias. Sería mejor en plan ponerlo más para allá. Más aún. Mm. Pero bueno. está tirado ahí, de verde. ¿Lo ves? ¿Los zombies no pegan ya o qué? Muerto. Hay otro, eh. Otro muerto. ah y en el, la barricada esa. ¿tú? Sí, en la barricada. No, no la había visto. Sí, sí. Ahí está avanzando uno. Ya no. Char o sea, Scrap 14. 70. Voy a hacer una cosa. Mira, lo, no, están haciendo el, lo del TP. He muerto. Esta manda, manda, manda, manda, manda. Ya de noche. Menos 600 ya. Y tú llevas. 400 Bueno, somos villanos ya. Sí. Tía. No recuerdo estar tan lejos. ¿eh? Gracias. Sí. Un poco mal puesto, pero gracias. Están poniendo un millar de barricadas aquí. <risa> qué, qué personaje. Ya, vayas He dado los dos El negro está en la mierda Eh, toma, toma, te drop un Que me he un puño ¡Eh! ¡Por la izquierda, por la izquierda! Sí, sí, sí, estoy aquí Acepto Voy han pillado ya, eh No Haz trampa por la izquierda, tú Sí, sí Haz back por la izquierda Parece que le, le metáis, este. No, no niño. ha subido. Mira, mira, está pidiendo ayuda otra vez. Qué zorra. Estoy lo tengo debajo suya. Se coscará Seguramente. Bajará. No, está ocupado está, está ocupado escribiendo y aceptando el TPS, o sea que. Sí, se parece. Mira, hay zombies, qué raro. Zombies, ir pedando. Venga, zombies. Lo mismo de siempre. Sí, lo mismo de siempre. Vale, ahora esto lo vamos a hacer mejor. ¿Vale? ¿Cómo que? Mejor. Con mejor me refiero a que. Va a hacer mejor. ¡Eh! un no Apple! Bueno. El puto zombie zurra, este, no me dejan pa. Más sandbox, a ¿Eh? ver. Doble cabeza, en ese tocón de ahí. La manillo. Vale. Por favor, en ese tocón de ahí. El que está en todo el medio. Asterio. No lo veo. A ver, a ver. He dado otra. Me cago en la puta. De Hostia, me la colina, me he muerto. ¿Está abajo? Sí, yo ahí no subo, eh. Yo pillo, yo pillo lo mía Cuidado que no suba. No soy, no soy. No puede. <risa> por si acaso. Cuidado a eh, que sube, carajo, no sube por aquí. Sí, sí, pues. Mira, espérate, espérate. Ya puedes quitarte de ahí. Quítate. <risa> uh, sube, por oh. favor. Gracias. Sube. Subo si tienes polla. Se cae, torra. La... Voy a estar allá, pierdana. ¡Eh! ¡Me he caído! Me he caído. Qué cosas, eh. La verdad es. Eh, me he dado la puta la frente. Mira, cerrado. Yigua. Eh, tengo un Jala, tu puta madre. ¿Imagina que le digo eso? Diciendo que, que peta una pata seguro ¡Eh! ¡Te lo he dicho! Sí. Tío, ¿sigues ahí? Sí no, no. Te lo juro, manda Me lo he cargado <risa> con la. Puta Me lo he cargado con la Zube <risa> ah. ¿Dónde está mi mapel? ¿Dónde está mi mapel? A ver, La mía es esta ¡Oh, un barrel! yo tenía uno, <ríe> aparte el que tenía Dios, mis putas balas, Dios mío Buenísima, loco sí, sí, sí, sí. Qué malos, tío Estamos todos expuestos en verdad, eh Tío, te lo he dicho, es el tocón En serio Pues ya, ya lo sé Empanado no, sí ya lo sé, que estaba, que estaba cogiendo un sandbox. Curioso. Creo que me he cargado uno. Ahí Ay, bien, bien, bien. bien, bien. Toma, te, te dejo aquí esto, eh. Cógelo. Te voy a bajar eh. dejo ahí. Otro, otro, otro, otro Abajo te metes? Vale. Abajo muy, muy tocado cuesta, aguante Joga, wow, tío, le veo dos cabezas y un cuerpo Dos, no ha muerto No, no, no te preocupes, voy a, voy a saltarle ahora No sé dónde está Aquí No muerto, te sube, ¿eh? te sube ¿Cómo que me subes? ¿Por dónde? Por, por las escaleras. Muerto. Vale, vale. Otro, otro aquí. Muerto. Por... Mira, sigo oh, viendo... ¡Oh! Un Apple con drum. Igual es mía, eh. Toma, ya te la subo. Depende cómo es. ¿Qué? Depende cómo es, a ver si es mía Te la subo de esta forma Joder Aquí tienes lo tuyo Ándame, anda Que no Si no puedes Aquí, toma Si es mía Imagina por la mirilla que si no ¿Tienes un par de cargadores? Ah no Toma, tienes el, tienes el, toma Tienes el drum, un barra Aquí tengo barra tu zombie, ven a mi ven a eso es, que... otro drum uuuh, ¡Padre! mira esta! ¡Hala! <ríe> espérate, barra vault. eh, se han cansado no, no, espérate tío no, es que tengo que darle ahí. ah vale, aquí tengo un maul esto y no. tenemos dos vaults en verdad ¿Sí? Aquí hay bastantes cargadores de mapas en la que Ah, que te... claro, ¿tenemos, tenemos un. Un, un baúl. ¡Hola, hola! ¡El armario, el armario! ¡Titonator Grizzly con tú hostia! ¡Hostia, hostia! Guardaron el baúl 2. Es que lo tengo lleno también. Lo, lo guardo yo, anda ¿Dónde está? O sea, abajo, donde estaba él. Uh, y cosillas, uh. ¿eh? cosillas? Sí, sí, sí. ¿Me, me va? va a atajar la hostia, hostia! ¿Qué coño? Han pasado de ti como de la mierda. Mejor. <risa> 11 balas, entre las dos Salto yo, salto yo Saltaré Muerto Hostia, que hay otro más con escopeta Justo en la zona de abajo tuya Manda llave. Te manda Zook Have nothing No Joder, Me ha mandado con Zubek aún ¿Me has aceptado? Sí Hostia. ¿Qué me has tirado? No, toma no sé si es un bala. Sí, te he mostrado. sin balas. Está ahí uno. Tú todo sin balas, cabrón. Tiene escopeta. Ya, ya lo sé. Me ha matado con eso. Espera, no, pero me está, me está apuntando. Ah, le pego un tiro. Va como una mítica al de mierda, tío. Va con la de. Con la, con la de esta, ¿cómo se dice? La origami Sí. Tío. Una, un kit de escopeta para matarlo sí, pa. Dame algo, joder, coño Dame algo, joder Espérate, que son es? unos cuantos Eh, toma Coge, coge, co, coge, esta mapel coge, coge esto, coge esto, coge esto Y ya está tío. Me ha dado por abajo, desde abajo Chiquilla ya, ya. Me he cagado, eh, creía que nos habían subido No tiene más mala Toma, te suelto algunos más tío. Voy a quitarme la skin, no vaya a ser que... quitar los míticas Hay dos tíos abajo, y pueden quitarlos el suelo Ah, no, no, no, no pueden, el nuestro Se lo puesto yo, jeje y la guarrada... Ha cosas eh. Eh. muertos, la mierda Mato a uno, y yo no estoy disparando por la escopeta por la espalda, pum, otro. bueno tiempo. Madre mía. Sí, sí, sí, sí. ¿Desconectado? ¿Cuántes? Dos Telvana. Coño. ¿Te está echando? No, a mí no. A mí sí. Pero te ha puesto ahí un mensaje. Me está echando, eh. Cuidado. No, no, me lo voy a meter. ¿Pero me escuchas bien? Me han baneado. ¿Nos han? Nos han baneado, sí, hombre, no creo. No, nos han kiqueado, nos han kiqueado. ¿Cuál? Pero, ala, ala, ¿en serio? A mí me pone que me ha kiqueado. Eh, ¿dónde coño está el server? ¿Cómo se llamaba el server ahora? Eh... Atomic PL, Washington. Vale. Sí, es este. A ver, me, estoy, me, me estoy metiendo, me Yo Acabo de tirar el micro abajo. Genial. ¿Tienes sí, grabado esto? Sí, sí, claro, yo he grabado. Está Oye. aquí. Voy a, voy a spawnar abajo, voy a morir, más seguro. ¿Me has vuelto a quequear? ¡Eh! No, no, me has vuelto, pero me has quequeado otra vez. A mí también. Un momento. Que se me ha caído el micro, guillo. Habla aquí yo. ¿Pero por qué nos quiquean, hermano? Porque son o amigos de admin. No, es que ese, ese era moderador y creo que solamente tiene permisos para quiquear. Y nos estará quiqueando todo el rato, o quiqueando hasta que ellos estén encima, donde nos hemos desconectado, y nos maten nada más y No sé. Porque he visto a un tío y ahí, ahí encima. Vamos a hacer ese. Yo a ese server, ojo que le estoy vuelto Me han vuelto a que, han vuelto aquí que queda, tío. Porque todos los servidores tienen que ser así, tío. No sé, hermano. lo hacemos nosotros unos sin abuses, sin mierdas y sin nada. Y ahí están. Qué asco, no es que